Hola tal amigos soy Arock15k En esta ocasión les traigo mi top 10 de los mejores juegos de la Nintendo 64 Cabe aclarar que estos juegos son a mi criterio de los juegos que he jugado y pues creo que en gustos se rompen géneros pero espero les sirva para conocer mejor estos juegos De todos modos los links de los juegos se los dejaré en la descripción Bueno en el puesto número 10 Tenemos un juego que es muy bueno Star Wars Sombras del Imperio fue un proyecto multimedia creado por Lucasfilm en 1996. La idea era crear con una historia completamente nueva con nuevos personajes, historias y demás para llenar el hueco entre las películas Star Wars Episodio B, El Imperio Contraataca y Star Wars Episodio VI, El Retorno del Jedi, sin la necesidad de hacer una película completa. Para ello se lanzó tráiler y una amplia gama de productos, novela, novela juvenil, juegos de video en varias plataformas, cómics, juguetes y hasta un soundtrack. Además sirvió como un previo para la presentación de la edición especial de la trilogía clásica de Star Wars y la que le seguiría con la trilogía de precuelas. Leía Organa y Luke Skywalker tratan de recuperar el cuerpo de An Solo, pero no saben lo que tiene planeado Palpatine, construir la segunda estrella de la muerte, para ello tendrán que hacer tratos comerciales con el príncipe Xisor, aunque Vader se niegue a hacerlo, podrá Vader controlar su odio hacia Xisor. El puesto número 9. Tenemos a Super Mario Bros 64, es un videojuego de plataformas para la videoconsola Nintendo 64, desarrollado por Nintendo Entertainment Analysis and Development y publicado por la propia Nintendo. Su debut en Japón fue el 23 de junio de 1996, en América del Norte el 29 de septiembre de 1996, y en Europa el 1 de marzo de 1997 junto con Pilotwings 64, fue uno de los títulos de lanzamiento para la nueva videoconsola. Como el juego principal del nuevo sistema de Nintendo, manejó las primeras ventas de la Nintendo 64, y ha llegado a vender más de 11 millones de copias en total. Super Mario 64, el primer juego de plataformas en 3D de la saga de Mario, estableció un nuevo arquetipo para el género, gracias a su forma de juego totalmente libre, y el formato de sus gráficos 3D poligonales mezclados con sprites bidimensionales, tal como Super Mario Bros. Lo hizo para los juegos de plataformas en dos dimensiones. El juego ha sido llamado revolucionario y no solo ha influenciado a muchos grandes juegos en su género, sino que también ha tenido un duradero impacto en los juegos 3D en general. Al cambiar de 2 a 3 dimensiones, Super Mario 64 reemplazó la tradicional pista de obstáculos de los juegos de plataformas por vastos mundos en los que el jugador debe completar múltiples y diversas misiones, colocando un énfasis en la exploración. Al hacer esto, logró preservar el sentimiento de los anteriores juegos de Mario al incluir muchos de sus elementos de juego y personajes. Es considerado por muchos críticos y fans como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Se los recomiendo es muy buen. En el puesto número 8 tenemos a Pokémon Stadium, es un videojuego de Pokémon lanzado en abril de 2000 para Nintendo 64 en el que se pueden librar combates Pokémon en 3D, transferidos o no desde los juegos Pokémon rojo y azul y Pokémon amarillo, con multitud de modos de juego. Aquí se debe participar en diferentes torneos en los que se deberá ganar 8 batallas, son en total 4 copas 2 de ellas se componen de 4 niveles. Pokéball, Superval, Ultraval y Masterval Poké Copa. El campeonato oficial de la Liga Pokémon, torneo con Pokémon de nivel 50, 55. Mew y Mewtwo no pueden entrar. Está compuesta de cuatro niveles. Pica Copa. En este torneo se permiten Pokémon de nivel 15 y 20. Mini Copa. Aquí solo hay Pokémon de primer nivel entre los niveles 25 y 30. No se permiten Pokémon evolucionados ni enormes, ni ningún legendario. Supercopa. Todos los Pokémon pueden entrar y no hay restricciones de nivel, Pokémon de nivel 100. Además de eso hay otros modos de juego como los minijuegos, que son muy entretenidos y si juegas con un amigo es mucho más entretenido este juego es muy recomendado. En el puesto número 7 tenemos a Mario Kart es un videojuego de carreras que salió para la consola nintendo 64 el juego es la secuela de super mario kart de la consola super nintendo como su predecesor es un juego de conducción de karts protagonizado por personajes famosos de nintendo en el cual se tiene que vencer las copas en las distintas cilindradas el juego fue desarrollado y distribuido por nintendo fue lanzado el 14 de diciembre de 1996 en Japón, el 10 de febrero de 1997 en Norteamérica y el 24 de junio de 1997 en Europa. La música fue compuesta por Kirkon, el cual participó con éxito en muchos títulos de Nintendo, y Kentanagata. Mario Kart64 tiene varias características interesantes a destacar. El juego está dividido en varias cilindradas. Cuanta más cilindrada, los adversarios serán más rápidos que el propio jugador y la dificultad, por tanto, se incrementa. Se puede participar en cuatro copas, Muson Cup, Flower Cup, Star Cup y la Special Cup. Cada copa está formada por cuatro circuitos. En cada carrera participan los ocho corredores. Para poder pasar de circuito, hay que acabar la carrera en los puestos puntuables, es decir, acabar entre los cuatro primeros. Para ganar una carrera, se puede utilizar varios ítems que recogeremos en la carrera y que podremos utilizar para entorpecer la carrera a otros jugadores o para beneficio propio. Por ejemplo, podremos utilizar conchas para atacar a otros adversarios, utilizar setas para obtener más velocidad, incluso podremos utilizar plátanos para dificultar el camino al resto de jugadores. La dificultad es la misma que en la anterior versión la cual se basa en que la máquina es tan rápida según lo alto que sea la cilindrada, llegando a velocidades un poco por encima de la propia. Además, para hacer más divertida la carrera, el adversario que tienes detrás aumenta su velocidad haciéndote la carrera más difícil. En conclusión es un juego que tienen que jugar porque es de los mejores de la Nintendo 64. En el puesto número 6 tenemos a Star Fox 64. Sudfocus su Rokujion. También llamado en Europa Lila Wars, apareció en 1997, formando parte del grupo de juegos que salieron junto a la consola Nintendo 64. Se comercializó acompañado del accesorio Rumble Pack, el cual hacía vibrar al mando, lo cual fue toda una novedad. En un principio, este juego iba a ser parte de la segunda entrega para Super Nintendo de Star Fox, pero la compañía de Nintendo optó por desarrollar el juego para su consola de Nintendo 64, que sería lanzada en menos de un año. El malvado científico loco Andros fue desterrado de cornería y enviado al exilio al planeta más alejado del sistema Lilat, Venom, un planeta desértico y deshabitado, desde donde comienzan a ocurrir extraños movimientos paranormales, llegando estos hasta Cornería. Un equipo de pilotos fueron enviados para investigar, el cual estaba conformado por Pigma Dengar, James McCloud y Petihare, el antiguo escuadrón Star Fox. Una vez que llegan al planeta, Pigma traiciona al equipo siendo Pepe y James capturados por Andros. A pesar de esto, Pepi logra escapar y sobrevivir. Una vez que vuelve a Cornería, Pepi le comunica a Fox McCloud la muerte de su padre, y se crea un nuevo equipo Star Fox, liderado por Fox McCloud y que lo integran Falco Lombardi, Sleepy Toad y Pepi Hare. Su misión es acabar con las hordas de Andros y liberar al sistema Lilat características. El jugador controla uno de los vehículos pilotados por Fox McCloud, principalmente una ruin, el cual puede acelerar, frenar o dar vueltas para evitar los obstáculos. Todos los vehículos excepto el tanque terrestre pueden también cargar sus cañones de láser para causar más daño. En algunos niveles y contrajefes ocurren en una zona rectangular cerrada y en este caso se usa una nueva maniobra que permite hacer un giro de 360 grados, acelerar y arriba. En caso de que el Arwin de algunos de los compañeros caiga, este regresa a la nave nodriza y aparece en la misión subsiguiente. El juego las voces de los personajes son digitalizadas por personas reales, con diálogos que apoyan la historia. Esta novedad ha influido en otros juegos 3D como StarCraft y World of Warcraft. Este juego es muy entretenido y creo que si lo juegan pasarán largo rato jugándolo. Bueno por el momento eso es todo. En la segunda parte veremos los 5 primeros lugares. Espero les haya gustado y por favor comenten gracias y hasta la próxima. Open the wing! <whistles>